Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video tutorial de Adobe Illustrator Y hemos adelantado nuestro trabajo colocando una mesa de trabajo de manera horizontal y los textos ya tipeados. Vamos a ver en qué consiste o qué tipo de letra tiene la palabra más grande, así que voy a poner Ctrl-T o Comando-T Ahora vemos que es una infinite stroke a 200 puntos y el texto más pequeño está a 80 puntos estos textos los descargué de la página web dafont.com pero también vienen acompañados como material de archivo a este trabajo Vamos a cerrar el panel de carácter Seleccionaremos ahora el texto más grande y activaremos el panel de la apariencia Si no está presente en la parte derecha nos vamos a ventana y ahí lo podemos extraer como apariencia Lo vamos a extraer desde su menú contextual, lo vamos a hacer un poco más grande las apariencias se pueden insertar en un trazo, en un relleno o poner un efecto Nosotros elegiremos un relleno, daremos un clic aquí Y si nos damos cuenta que todos los colores que se cargan dentro del relleno en la apariencia Son los mismos que están en el panel de muestras, esto es muy interesante Elegiremos ahora un degradado, eh, el tradicional que es de blanco a negro Pero lo llenaremos con nuestros propios colores Así que elegiremos el color café más claro y lo reemplazaremos por el blanco que está aquí. Simplemente con clic y arrastrar, debemos darnos cuenta que el panel de degradado debe estar activo. Ahora, el café más oscuro por el color negro que está ahí. Dentro del panel de degradado, elegiremos radial para eh, ver esto que queda de una mejor manera. Muy bien, ahora daremos un pequeño clic y crearemos un círculo. Así que vamos a elegir la herramienta de la elipse de 2 milímetros, es bien pequeñito, una vez creado vamos a elegir también igual el color más fuerte de los cafés vamos a hacer un pequeño zoom aquí para ver cómo está esto y aquí tenemos este círculo con cualquiera de las dos herramientas lo vamos a arrastrar de manera directa al panel de muestras nos vamos a dar cuenta que se pone un color verde con un más allá adentro significa que esta muestra o este círculo ya se convirtió en un motivo Doble clic en la mano, ahora de nuevo trabajaremos sobre la palabra grande, sobre la palabra portobelo. Crearemos un segundo, una segunda apariencia de relleno. Las apariencias se leen de arriba hacia abajo, es decir, primero estoy leyendo un trazo, este primer relleno y este segundo relleno. En el primer relleno elegiremos esos círculos que acabamos de crear. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para ver cómo va esto y nos damos cuenta que esto va muy bien. Para darle un tono mucho más perfecto y, y más agradable, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un a este motivo, le vamos a bajar la transparencia para poder ver tanto el motivo como el degradado que tiene de fondo. Así que en el panel de muestras vamos a dar doble clic para activar las opciones de muestra. Esto es nuevo desde CS6 en Illustrator. Vamos a hacer un zoom y con la flecha negrita... Activaremos el panel de transparencia Recuerden que si no lo encuentran Activo en la parte derecha Ventana, transparencia no, Ahí lo van a encontrar Le vamos a bajar la opacidad a un 80% Más o menos Enter Doble clic en la mano Y clic aquí en esta flechita para regresar otra vez A nuestro panel O a nuestra palabra principal Ya lo podemos ver ya con mucho más detenimiento Si no nos convence Podemos otra vez seleccionarlo y bajarlo a un 70 a un 60, bueno, ya depende mucho de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Otra vez, damos clic en OK para aceptar los cambios, y ahora ya está mucho mejor, tiene un mejor aspecto. Muy bien, ahora trabajaremos de manera directa ya sobre los trazos, así que seleccionaremos de nuevo nuestra palabra, y en trazo, vamos a elegir este color amarillo que está aquí, es importante entender que los pinceles también se ponen sobre las apariencias, porque esto es muy importante. Los pinceles puedo colocarlos, no necesariamente con una apariencia, pero para nuestro ejercicio nos va a ayudar muchísimo. Así que, el trazo lo hemos creado, y en el panel de pinceles vamos a elegir esta que dice Charcoal. Clic en OK y ahí lo tenemos puesto. Recordemos esto, que lo primerito que se está viendo es el trazo y luego los dos rellenos pero mi intención es que el trazo vaya detrás para que tenga otra visualización entonces qué es lo que vamos a hacer al trazo con clic y arrastrar lo ponemos debajo del segundo relleno y ahí nos esté quedando muy bien así que voy a subir en el grosor a dos puntos ahora voy a crear otro trazo con un clic aquí tengo dos trazos exactamente iguales voy a coger el que está al último el inferior y ahora en el panel de pinceles voy a elegir el último trazo de pincel que está ahí presente. Bueno, siempre se va a demorar un poquitito por la cantidad de eh, nodos que este tiene. No me gusta el color amarillo que está aquí. Simplemente lo puedo reemplazar por cualquier color. Yo voy a elegir el blanco. Y ahora está teniendo otro aspecto realmente muy bueno. En este momento ahora insertaremos ya el fondo que vendría a ser la textura de madera. Así que archivo, colocar. Esta imagen también viene con los archivos de respaldo de este video tutorial que es madera 1, colocar. Si están en la versión 2013 o en adelante de Illustrator, tienen dos opciones. Clic y arrastrar, control Z, o simplemente dar un clic para que se coloque toda la imagen. Lo vamos a cargar de nuevo, la madera, colocar, y damos un clic. Si están en versiones inferiores, se va a colocar de manera directa, voy a poner por aquí con clic derecho, organizar y enviar detrás Vamos a hacer un pequeño zoom hacia atrás para darnos cuenta que esto está bastante grande Así que desde una esquina con shift, clic y arrastrar vamos a achicar lo suficiente esta madera para que se pueda ver bien Vamos a hacer un pequeño zoom, estoy presionando en este momento control y barra espaciadora otra vez nos iremos ya casi darle los últimos toques finales aquí a nuestro trabajo. Me voy a concentrar en, la, en el último trazo, en el segundo trazo, y en el panel de transparencia, en modos de fusión, vamos a colocar un modo de fusión que se llama multiplicar. ¿Para qué? Para que se confunda o se mezcle con la madera que está ahí presente. Si gustan, también pueden bajarle un poco la opacidad, eso ya dependerá mucho de su gusto a criterio. Por nosotros lo vamos a dejar aquí en 64, que está muy bien. Ahora trabajaremos ya casi de manera final en la palabra Ecuador. En el panel de muestras voy a asegurarme que el relleno esté por delante y colocaremos así mismo un color café el más oscuro. Pero también ustedes pueden variar, si no les gusta esta gama de cafés, pueden presionar la tecla y oírse de manera directa aquí a la barra de herramientas. Y elegir cualquiera de estos tonos de café que les esté gustando. Entonces yo voy a elegir uno oscurito que está por aquí. Y para el remate final nos vamos a efecto, desenfoque y desenfoque gaussiano. ¿Con qué objetivo? De darle este acabado a la madera que ustedes tranquilamente pueden jugar con los valores de radio. A mí me gusta realmente algo así como de 10 píxeles y doy clic en OK y ahí tenemos ya nuestro ejercicio totalmente terminado la verdad nos quedó muy bien